¿Cuál es tu nombre? Daniela Travera Peralta Ahora, ¿Cuál es tu situación? Mi situación es que estoy aquí tratando de que se aclare la situación con mi padre no acostumbro a estar saliendo por la redes en problemas de niña porque han tratado de eh, han tratado de confundir el caso de mi padre donde yo entiendo que él tiene, ha tenido varios problemas con su mujer y su familia saben y ellos nunca se habían intervenido en esos problemas porque eso se da a diario entre ellos y vuelven. Y yo tampoco me mezclo en esos problemas. ¿Qué pasa? Que Larisa es prima de, de Natalia, la mujer de mi padre y ella ha ido a amenazarlo varias veces allá. A la casa ya. ¿Qué pasa? Que fue en esos días a buscar problemas con mi papá, a amenazarlo, a decirle, porque ella tiene problemas conmigo, ha tenido varios problemas anteriores conmigo, y fue a amenazarlo que yo hacía y deshacía, y que mi papá estaba en el barrio como que no pasaba nada. Y fue, le puso un colín en la cara, amenazándolo con no era el mismo, su marido. Entonces ella es la que ha provocado todos esos problemas. Y en las redes están tratando de pintar una cosa con la otra. Estoy aquí, no defendiendo a mi padre, porque si él tuvo problemas con su esposa y tiene que pagar las consecuencias, pues que la pague. Pero quiero aclarar que eso que pasó con el tiro de Noé no es por, él, por el problema de él defendiendo a Natalia, a la esposa de mi papá. Este, este tiro viene de un problema anterior, que, que, que el Emanuel Arista mató a un muchacho en la cancha yo era amiga del muchacho y por ahí vienen los conflictos conmigo y ellos han amenazado a mi papá para que se vaya del barrio porque no lo quieren ahí. O sea, dije que, que yo hago y deshago y mi papá sigue ahí. y Ellos no se cobran nada con él. Entonces ah, se te entiende que a tu padre lo hicieron por, por por. Claro, eso viene de ahí. Entonces, esto es lo que pasa. Ellos aprovecharon ese problema que pasó, ese inconveniente entre la, entre la pareja de mi padre y mi padre, que ya están acostumbrados ellos a hacer eso. Mi papá y esa mujer tienen siete años en la misma situación.